Esta grabación es para ti con mucho amor de la comunidad de 11 Miracles y de Elena Rodríguez. Continuamos hoy con la lección 298. Te amo, Padre, y amo también a tu Hijo. Mi gratitud hace posible que mi amor sea aceptado sin miedo. Y de esta manera se me restituye por fin mi realidad. El perdón elimina todo cuanto se interponía en mi santa visión, y me aproximo al final de todas las jornadas absurdas, las carreras locas y los valores artificiales. En su lugar, acepto lo que Dios establece como mío, seguro de que solo mediante ello me puedo salvar y de que atravieso el miedo para encontrarme con mi amor. Padre, hoy vengo a ti porque no quiero seguir otro camino que no sea el tuyo. Tú estás a mi lado. Tu camino es seguro y me siento agradecido por tus santos regalos un santuario seguro y la escapatoria de todo lo que menoscabaría mi amor por Dios, mi Padre y su santo Hijo. Te amo Padre y también amo a tu Hijo. Amén.